Esta conferencia dosier, comenzará de de a grabarse. Sin Fronteras, la oligopolización de la economía. Esta sesión se marca dentro de una colaboración habitual y que ya se remonta a hace muchos años de Economistas sin Fronteras con el Colegio Vasco de Economistas a través de... Desde esta colaboración hemos pretendido poder acercar eh, a los y las economistas vascos otra forma de hacer economía, eh, un una, foro de divulgación para poder reflexionar eh, de forma crítica sobre los principales acontecimientos económicos que en cada momento van marcando eh, la sociedad y por lo tanto servir también como un puente entre la economía crítica o las alternativas económicas, la divulgación eh, económica y los y las colegiadas eh, del Colegio Vasco de, de Economistas. Y la presentación de estos dosieres ha sido una de las vías que hemos identificado como que más eh, éxito han tenido a la hora de despertar el inglés. Eh, y las economistas vascas y, por extensión, al del resto de economistas y de personas eh, interesadas en este tema. que no... eh, Como si eres de Economistas sin Fronteras, son una publicación con carácter trimestral que Economistas sin Fronteras lleva realizando desde ya hace 10 eh, años. Eh, el número 39, que es el que presentamos hoy, la oligopolización eh, de la economía, no es el último, sino que acabamos de, de publicar el número 40. Eh, que se acaba ahora mismo de, de publicar eh, bajo el título de Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española. Y todos estos dosieres, desde el 1 hasta el 40 más reciente, eh, podéis encontrarlos a través de la página web de Economistas sin Fronteras. Eh, además, desde hace cinco años eh, contamos ya con 16 ediciones de estos dosieres eh, traducidas a la euskera, por lo tanto eh, estamos muy orgullosas de poder tener eh, una amplia difusión de esta publicación que es un poco eh, nuestra joya. Eh, ya que hemos pretendido eh, tocar eh, todos los temas que en cada momento hemos considerado que podrían ser monográficos eh, de carácter divulgativo para que toda persona interesada pudiera acercarse a la materia desde una perspectiva no excesivamente ni académica ni técnica de esta forma desde hace 10 años eh, hemos tocado temas desde la cooperación al desarrollo como a la más reciente crítica o análisis crítico de la agenda 2030 a los objetivos de desarrollo sostenible monográficos sobre sobre sectores económicos como la energía o la fiscalidad, la alimentación, la demografía, alternativas económicas como la banca ética, el consumo responsable o la economía feminista y, como no, todo lo que tiene que ver con las políticas económicas y sociales. Eh, este, estos dosieres están, eh, además, eh, realizados por personas que divulgan estos contenidos de manera completamente desinteresada y coordinados por un consejo editor de Economistas sin Fronteras que se encargan de seleccionar y, y adelantar esos temas que van a ser eh, de interés en los próximos trimestres e invitar a las personas eh, participantes a eh, brindarnos sus artículos para reflexionar eh, sobre estas cuestiones como la de hoy, la oligopolización de la economía, en la que contamos con eh, un amplio, una amplia representación de las personas que han participado eh, en este dossier, además de, de una invitada especial para que nos haga también eh, un contexto más general. Eh, me gustaría también comentaros brevemente, para ya dar paso a la persona que hará la presentación del dosier de hoy, que, cuáles son los artículos que componen este dosier coordinado por José Ángel Moreno Izquierdo y por Juan Jiménez Ullastres, que está hoy con nosotros, y que consta de los siguientes artículos. Uno de ellos, el creciente poder de mercado de las grandes empresas y sus implicaciones económicas, será presentado por la persona que lo ha redactado, por Antón Costas, de la Universidad de Barcelona. Tenemos también un artículo sobre la problemática fiscal de las grandes corporaciones, la ilusión, corrupción y paraísos fiscales. A Carlos de Carlos Cruzado, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. También contamos con un artículo de Juan Torres, de la Universidad de Sevilla, sobre los conglomerados financieros, el poder sobre el poder. Con otro artículo sobre los oligopolios tecnológicos, Nuevas leyes económicas viejas dinámicas corporativas, a cargo de Ignacio Muro, de Plataforma por la democracia económica y economistas frente a la crisis. También contamos con otro artículo sobre el IBEX 35 y el poder económico que ha marcado la historia de España y su futuro, a cargo de Rubén Juste de Ancos, doctor en Sociología, con otro artículo titulado El Callejón, con del gato capitalista, disputas frente al poder corporativo, la nueva normalidad, a cargo de Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, con quien contamos también hoy en esta presentación, con otro artículo sobre la democracia en la empresa, una alternativa posible, a cargo de José Miguel Rodríguez Fernández, Chemi de la Universidad de Valladolid, que también está esta tarde con nosotros, y por último, como todos los dosieres, también se comenta un libro que se recomienda en el dossier y en este caso el libro se trata de El oligopolio que domina el sector eléctrico, de Enrique Palazuelos y cuya revisión está hecha por Rodolfo Rieznik, ¿de acuerdo? Pues sin más, después de haber hecho este repaso de los contenidos de este dossier que podéis encontrar en nuestra página web, como os comentaba, doy paso a Juan Jiménez Ullastres, uno de los coordinadores de, de este dossier, quien mejor para poder hablarnos de, de él. Eh, Juan Jimeno es catedrático en Economía Aplicada de la UNED, de quien también ha sido rector, y es eh, fundador, eh, expresidente de Economistas sin Fronteras, y actualmente patrono y continuo e incansable eh, colaborador por lo tanto, eh, Juan, eh, te voy a pasar la palabra para que puedas presentar eh, a el dossier y a las personas que van a estar esta tarde con nosotros. Y reitero al resto de participantes que se nos han unido en los últimos minutos que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener eh, una sesión sin interferencias y que, por favor, hagan uso del chat para trasladarnos sus comentarios y sus reflexiones, ¿de acuerdo? Eh, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas las personas que, que están aquí, más de 100 que están acompañándonos y alguna más, seguramente, que se incorpora. Muchísimas gracias una vez más al colegio eh, que nos acoge. Esta vez no, no tan físicamente como otras veces, yo he tenido ocasión de alguna vez estar presente ahí en Bilbao y, y de verdad que es un gusto esta colaboración de muchos años entre las dos instituciones. ¿no? Muchas gracias a los ponentes y a la relación que nos acompañan y que iré presentando paulatinamente. Como ha dicho Laura, este número está dedicado al tema de los oligopolios, esta sensación de que cuando estudiamos economía pues se explica siempre ese mercado ideal de competencia perfecta en el que bueno, pues esa, ese juego de intereses entre las distintas empresas, entre los distintos agentes, nos llevan a la mejor de los mundos, a la optimización de, del uso de los recursos. ¿no? Eh, desgraciadamente vemos que en la realidad actual el mercado de competencia perfecta realmente no existe, pero no es que haya pequeños fallos, que haya pequeños problemas, sino que ya realmente en la mayoría de los sectores hay un claro fenómeno de oligopolios, sino de monopolios, En Los campos tecnológicos nuevos prácticamente estamos en situaciones de monopolios, hasta allá en Estados Unidos están siendo objeto de investigación y de oligopolios claros en todos los ámbitos, productivos, financieros, etcétera, con consecuencias muy importantes. Una que claro, todos esos análisis que hacemos en la teoría y en tantos modelos de un funcionamiento de, de un mercado en competencia pues eh, resultan falsos si no se meten todos estos temas de influencias de poder, de poder de mercado, pero también poder político, algo de eso hablaremos a lo largo de esta tarde, eh, de condicionantes generales, de que ya los agentes no están participando en igualdad de circunstancias, es decir, ya... Eh, no ya los trabajadores con la empresa que siempre pasó, sino tampoco los consumidores en cuanto a tales. Y todo ello nos obliga como a cambiar todos nuestros análisis. ¿no? Pero además es que nos obliga a un análisis eh, de preocupación, porque claro, este mundo de oligopolios está llevando a situaciones eh, que, que pueden llegar a afectar a temas básicos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas y unos pocos eh, laboratorios que... Controlan de alguna forma el mercado y también están imponiendo condiciones eh, que no dejan de ser preocupantes. Bueno, pues eh, desde distintos puntos de vista, análisis sectoriales, generales, jurídicos, sociológicos y, por supuesto, económicos, hemos analizado en el dossier siempre intentando lo mismo. Son personas expertas, pero que hacen un trabajo no muy largo, seis, siete, ocho folios, eh, páginas para que. Eh, pues, eh, no cansen realmente a la persona que se acerca al tema, pero con profundidad, sin citas y demás, pero que cualquier persona lo puede entender. Y de la calidad de los ponentes, pues lo vamos a ver ahora mismo. El primero de ellos, que es uno de los autores, de hecho el que realiza el, el primer artículo, es mi eh, querido amigo, colega y compañero, Anton Costas, que se puede ir enchufando la cámara y el micrófono, Antón es muy conocido, es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y consejero de varias empresas, pero además es que es columnista en diarios tan prestigiosos como El País, la vanguardia del periódico de Cataluña. Entonces, columnista columnista sido ¿no? es una referencia para, para casi todos nosotros y además pues, esa relevancia se ha visto reflejada también en su elección para la presidencia del Círculo de Economía que preside desde hace unos años. Antón siempre generoso, siempre dice que sí a todos los tíos en los que los amigos le metemos, y está aquí para acompañarlos. Y entonces, bueno, en el artículo de la revista cuentas un poco cómo efectivamente se ha producido ese fenómeno de la oligopolización. Yo te diría ir un poco más allá. ¿Es posible evitar esta oligopolización del, del capitalismo? Antón, tu turno. Muchas gracias Juan, buenas tardes. Es un placer, sería un honor ¿eh? esta invitación y la oportunidad para estar en esta conversación con, con todos ustedes, con la gente de Economistas sin Fronteras, del Colegio de Economistas Vascos y con todos ustedes. Insisto, gracias, un placer. La pregunta, si ¿sí es posible. Sí, eh, es posible y además de posible creo que es necesario... Y, y creo y, y me atrevería a decir que urgente revertir esta situación creciente de poder de mercado eh, que, han, que ha aparecido en la mayor parte de las industrias tradicionales y de una manera muy particular, casi sorpresiva, en los nuevos monopolios digitales, ¿no? de hecho mmm, eh, ya lo hemos, eh, ya hemos enfrentado esta situación en el pasado, lo que estamos viviendo es una especie de déjà vu ¿no? de, de algo que, que nos recuerda, aunque no lo hayamos vivido las personas que estamos aquí, que ocurrió a la salida de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial cuando uno de los diagnósticos de la, de la Gran Depresión fue exactamente este, el excesivo poder eh, de mercado que habían alcanzado en aquella época, a principios de siglo, una serie una, a decir, una serie, de empresas, en general, en todas las industrias. Por lo tanto, la, la respuesta primera, Juan, es sí, es necesario, es posible y es necesario. Pero como todas las cosas importantes, como todas las medidas, las políticas económicas importantes, no va a ser fácil, a mi juicio. ¿no? Porque, ¿Por qué motivo? Eh, porque romper el poder de mercado implica confiar en la competencia y esto, eh, que así dicho así parece fácil, no es tan fácil. En primer lugar, porque eh, los políticos en general no, no, no son siempre muy favorables a la competencia. Eh, la capacidad de los lobbies, de... de, de, de de la dimensión política del poder de mercado de las empresas influye de una manera muy importante en los políticos. En segundo lugar, y quizá esto es más sorprendente, porque eh, tampoco los consumidores ni las asociaciones de consumidores son muy proclives a la defensa de la competencia. Mi propia experiencia me dice que en muchos casos desconfían de la, de la competencia. Y en tercer lugar, no será fácil tampoco, porque hay una corriente de pensamiento, de pensamiento económico y de pensamiento político-económico en un sentido amplio, especialmente desde el progresismo, desde la izquierda, que, que ¿cómo lo diría?, que confunde la crítica al capitalismo o al menos aquellas formas. Eh, eh, más perversas del capitalismo, confunde esta crítica con el sistema de mercado, con la crítica al sistema de mercado. Y si no somos capaces de distinguir entre la crítica al capitalismo monopolista o oligopolista actual de lo que es el sistema de mercado, nos va a ser muy difícil, Juan, revertir eh, estas situaciones de, de poder de mercado, ¿no? Yo, si me permiten aquí un apunte, que es como una especie de declaración personal. Eh, eh, yo como economista me siento muy desnudo cuando no puedo confiar en las virtudes del sistema de mercado, porque me quedo desasistido. Y eh, a mi juicio, el mercado, el sistema de mercado, se puede defender perfectamente desde el lenguaje de las virtudes, ¿eh? desde ese este, tipo de, en todo caso, después en el coloquio, si, quieres, en, si quieren, entramos un poquito más en esta cuestión. Pero insisto, si nosotros identificamos, como se hace en muchas ocasiones, eh, leyes del mercado como. Eh, de hecho, la falta de mercado, aquella expresión de un ministro español y vicepresidente cuando dijo es el mercado amigo. No, no, eso no es cierto. Lo que usted, de lo que usted me está hablando no es de las leyes del mercado. Es al contrario ¿eh? de la existencia del no mercado. Por lo tanto, mi primera, mi primera reflexión a tu, a, a, para responder a tu pregunta es que sí que es necesario eh, sí que es posible, perdón, revertir las situaciones de poder de mercado que tenemos ahora, de concentración en la mayor parte de las industrias y de situaciones de oligopolio y monopolio, pero que nos va a ser difícil porque, insisto, hay eh, eh, mucha resistencia a, a aceptar, a comprender y a aceptar las virtudes de la competencia. Ahora bien, eh, creo, sin embargo, que, está, bueno, que ha aparecido ya un cambio muy importante en el clima académico en relación con eh, las virtudes o, o los defectos de la, del poder de mercado. Eh, como el tiempo es escaso, permítanme solo una referencia para mí. Eh, es sorprendente, no lo que viene, pongo por caso, de eh, centros académicos que históricamente fueron siempre favorables un poco a la competencia y, y que, que vieron siempre con cierto recelo al monopolio ¿no? y al oligopolio. Para mí lo más sorprendente y lo más interesante y probablemente lo que va a ser más efectivo es que centros académicos de alto nivel o al menos de mucho prestigio que hasta ahora en las últimas décadas habían esto, mantenido por un lado una actitud complaciente con las situaciones de poder de mercado, con las situaciones, insisto, de concentración, con las situaciones de oligopolísticas o de monopolio, esta complacencia veo que está revirtiendo. Un caso para mí muy significativo y que les recomiendo a aquellas personas que tengan mayor interés en este tipo de cuestiones es lo que está ocurriendo con la escuela, en la Escuela de Economía de Chicago. Acaba de publicar un librito, un e-book, muy interesante, editado por Luigi Zingales, uno de los economistas de origen italiano pero norteamericano de la Universidad de Chicago, eh, eh, eh, eh, con ocasión del 50 aniversario de la publicación de ese artículo que muchos de ustedes han leído y como mínimo han oído hablar de él, que es el artículo de Milton Friedman de hace 50 años, ahora, en el mes de septiembre, de hace 50 años, eh, donde afirmaba que la única responsabilidad social de las empresas era maximizar el beneficio para los accionistas. Esto, como saben, se convirtió en un mantra eh, no solo del mundo corporativo, sino también de las escuelas de negocios y en algún caso también de las universidades. Pues bien, hoy este mantra está cuestionado, como saben, no entro mucho en él, pero para mí lo interesante, insisto, es que centros como es la Escuela de Economía de Chicago, que han sido siempre muy partidarios, de, de o al menos no han sido recelosos de las situaciones de concentración, de oligopolio, ahora, sin embargo, lo están siendo de una manera que, insisto, me sorprende. Les recomiendo, en todo caso, a los que estén interesados, eh, el leerse algunos, probablemente más que leerse todo el libro, es leerse la introducción de, de Luigi Zingales. ¿eh? Eh, expresa muy bien el cambio que está teniendo lugar en el mundo académico, en el mundo de la investigación económica sobre la economía industrial y sobre los mercados, en el ámbito también del de, de liberalismo económico. Yo le doy muy, mucha importancia, no entro en todo caso en mi artículo, si tienen interés lo pueden leer y me disculparán que no haga el resumen aquí, eh, pero yo le doy mucha importancia al cambio de clima intelectual, de clima académico, porque sin este cambio no creo que sea posible en los próximos años que aparezcan políticas económicas en nuestros países que consigan romper esas situaciones de monopolio. Recuerden, si tengo que apoyarme en alguna cita de autoridad, eh, recuerden cómo acaba la teoría general de John Maynard Keynes, ¿no? eh, cuando al final, al cerrar el libro, eh, Keynes dice que eh, la mayor parte del de, de pensamiento de los policy makers está basado en viejas ideas ¿no? de economistas ya muertos y que es necesario. ¿eh? En, con una especie de tormenta que saque este viejo pensamiento para que el nuevo, que eh, era el que él defendía en aquel momento Keynes, pueda entrar. Eh, esto creo que está ocurriendo y esto me hace ser optimista, insisto Juan, en que es posible revertir estas situaciones de monopolio. Eh, las, las medidas, quizá mirándola ahora, es también interesante el ver cómo en los dos últimos años el giro de los bancos centrales está favoreciendo esta, esta, esta actitud antimonopólica o antioligopólica. ¿Por qué motivo? Los bancos centrales esperaban que a la salida de la crisis del, 2018, del 2008, perdón, en la medida en que llegase la recuperación tal como decía la curva de Philips, esa recuperación trajese consigo una reducción del desempleo y en la, en la medida en que eso ocurriese, un aumento de los salarios. Eso es la curva de Philips. Los bancos centrales quedaron sorprendidos a partir del año 14, 15, 16, al ver que la recuperación ya fuerte en nuestras economías, sin embargo, no traía un aumento de los salarios. Y eso es un cuestionamiento importante para su política monetaria, que va dirigida a aumentar la inflación, a evitar la deflación. Y en este sentido es curioso como desde hace dos o tres años los bancos centrales se están interesando en ver en qué medida la concentración empresarial, el oligopolio, puede ser una de las causas importantes del de estancamiento de los salarios, cuando no de la caída. Este también es un segundo elemento, además de ese nuevo clima académico al que acabo de hacer referencia, este también es un nuevo actor que viene en apoyo de la necesidad de romper las situaciones de poder de mercado, de concentración y de monopolio. Acabo. En todo caso, para después son los diez minutos ya que me ha dado Juan. En cuanto a las medidas, eh, las medidas eh, en mi artículo eh, de pronto, y cuando lo comencé a escribir, no lo tenía en la cabeza, eh, me fui de pronto a Joan Robinson, como saben. La, la economista de, de, británica de los años 30, de la primera mitad de los años 30, discípula en la primera, en la primera etapa de, de John Maynard Keynes y que dio eh, lugar, creó un poco una, una nueva corriente de la especialidad de la economía, que fue la economía de la competencia imperfecta. Bueno, buscando un poco también medidas en mi trabajo, llegué a ella, a Joan Robinson. Y hoy las medidas que tenemos que aplicar son las medidas que Joan Robinson ofrecía ya en los años 30, para, ...para romper aquella situación... ...ella decía que había que ir por la línea de salarios mínimos... ...esto es importante pero no es lo más determinante... ...decía que había que reequilibrar el poder... ...de negociación... entre las los trabajadores... ...de los trabajadores... ...de los trabajadores... ...en los recíprocos monopolios, los salarios tercer lugar, ella decía que era fundamental la política antitrust, la política de defensa de la competencia. Y cierro tal como comencé. Por lo tanto, romper las situaciones de, mono, de oligopolio, las situaciones de poder de mercado, exige confiar en la competencia. Si no confiamos en la competencia, difícilmente vamos a poder romper las situaciones de poder de mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Eh, recuerdo lo de cerrar los micrófonos, por favor, porque hemos oído algunos ruidos que interferían la, la intervención. Y vamos con la segunda de las ponencias, eh, con, con esta misma concisión. Gracias por la disciplina, Antón. Esta, la segunda la debemos a Doración Guamán. Eh, muchísimas gracias, perdón, que he cerrado la cámara. Y estando hablando me parece feo. Ya. Eh, eh, adoración, muchísimas gracias por estar con nosotros, puedes ir encendiendo la cámara y el micrófono mientras te presento, sé que andas eh, muy liada y sin embargo has hecho el esfuerzo de acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Ella es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y ahora, pues, eh, ahí su especial lío, es eh, directora general de Coordinación de la Vicepresidencia segunda de la Generalitat Valenciana. Entre otras muchas cosas, activa eh, voluntaria en, en muchísimas actividades y es profesora invitada de Flaxo en Quito y coordinadora del grupo de trabajo sobre precisamente Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia, ¿no? esta, esta especie de armadura jurídica de la oligopolización en la que ella es experta, y que nos viene muy bien que nos habla, porque se habla un poco de que, de que el poder de los oligopolios está llevando a una cierta burbuja de impunidad por parte del derecho y las empresas. Pues eh, sobre esto nos va a hablar Adoración. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a a las organizadoras de, de este seminario, a la Economistas sin Fronteras, ese magnífico dossier que habéis publicado y, bueno, darme la oportunidad de estar aquí compartiendo eh, tarde con, con compañeros a los que a los que he leído, de los que he aprendido, a los que he citado, pues la verdad es que es un honor. Y antes de entrar, eh, bueno, confesar que hace una jurista ¿no? en, en un foro de economistas, no me resisto, hacer yo también una pequeña confesión al hilo de lo que el profesor Antón Costas estaba comentando. Yo sí desconfío de la competencia, yo soy una de las que desconfían de la competencia desde la izquierda, pero no creo, por lo menos creo no confundir eh, con la, el, las leyes de mercado con el capitalismo, sino tengo claro, y de hecho hice mi tesis sobre el derecho de la competencia, eh, creo que la, el mercado en situación de libre competencia no falseada no produce justicia social y redistribución de la renta y de riqueza Y en este sentido, eh, como justa, cuando me siento desvalida es eh, cuando no puedo confiar en las virtudes de la actividad o al menos en las virtudes del Estado que incida en las leyes de mercado a efectos de asegurar esa justicia social y esa redistribución. Supongo que sobre esto también podremos debatir. Eh, vuelvo a confesar soy jurista. Y como jurista, eh, creo que en un foro de, de economistas sobre este tema eh, estoy obligada a hablar de, de una de las cuestiones en las que me he especializado, siguiendo los pasos de un amigo de muchas de las personas que están aquí, de Juan Hernández Zubizarreta, leyendo y aprendiendo de lo mal. Y se trata de esta armadura de la impunidad, de la impunidad de las grandes corporaciones y de las transnacionales. De hecho, el dossier comienza con una, eh, con una afirmación clara, apodíptica, diciendo las grandes empresas transnacionales controlan los principales sectores económicos y se vertebran y llegan a todos los rincones del sistema eh, económico a través de las complejas cadenas de valor. Y sigue diciendo en esta introducción que el poder creciente de las empresas transnacionales se consolida y se extiende hacia otras dimensiones, la política, la jurídica, la cultural. Voy a dedicarme a la segunda de ellas, a, a la jurídica. y, y ahí y seis, seis, seis vertientes de, de esta dimensión jurídica que se encuentra eh, constreñida o atrapada por el poder de las transnacionales que querría comentar brevemente. Eh, para desarrollar este tema de la armadura jurídica. En primer lugar, el elemento constitutivo de esta armadura jurídica, que es la ley mercatoria. En el segundo lugar, los elementos regulatorios, y no digo normativos, y podríamos entrar en muchísimo debate porque realmente cada vez es más complicado encontrar una norma dentro de la ley mercatoria que cumpla con todos los requisitos de lo que yo diría que es una norma jurídica que parten del principio democrático. Por tanto, hablamos ya de regulaciones. Los sujetos, estados capturados o cómplices, empresas internacionales y cada vez más las grandes instituciones financieras, el sustento ideológico que hemos teorizado tanto, el autoritarismo de mercado, las víctimas, personas y derechos humanos, comunidades, etcétera, yo creo que la principal víctima aquí le podríamos llamar el derecho internacional de los derechos humanos, y luego las respuestas, y aquí por supuesto voy a acabar y voy a intentar decir todo esto en diez minutos, y hablar un poquito de cada cosa en diez minutos, de la respuesta que, en la que hemos confiado y, de la, y donde hemos aprendido, nos hemos formado como militantes en el ámbito internacional muchas de las personas que seguro que estamos aquí o vinculadas, por ejemplo, con el OMAL, que es el Binding Creek. Eh, cuando hablamos de empresas transnacionales, en realidad estamos hablando del ángulo muerto de, de, de los derechos humanos y normalmente, eh, bueno, cuando hablamos de ese tema, lo idóneo es relatar un crimen, un crimen corporativo. Podríamos hablar de Opal, de Chevron, de Brumadinho, de Mariana podemos hablar por supuesto de, del Rana Plaza y me gusta especialmente aunque está manido el, el, el crimen del Rana Plaza porque si te pones a, a estudiar realmente eh, el momento económico y la historia económica del desarrollo de, de Bangladesh y en ese sentido estudias el, el Rana Plaza como un desenlace un desenlace más que posible un desenlace que además Deriva del comportamiento consciente de las transnacionales. Por eso me llamaba mucho la atención cuando el profesor Costas decía eh, está cambiando y en realidad está cuestionando esta frase, esta frase, ¿no? esta frase de, que hemos utilizado tantas veces, de que las empresas solo tienen un deber que es ganar dinero. Se cuestiona por la responsabilidad social empresarial y dicen no. Ahora, además de ganar dinero, tiene una responsabilidad social. Bueno, las empresas que consiguieron hundir el Rana Plaza y que mataron a 1.129 personas Tenían todas firmadas, la responsabilidad social la empresarial, tenían todas firmadas las auditorías y ninguna la cumplió. Ninguna autoría fue óbice para evitar el crimen corporativo. El Ana Plaza nos evidencia, como evidencia y como evidencia Brumadiño, y como evidencia Mariana, que las empresas internacionales violan los derechos humanos a través de las actividades realizadas a lo largo de las cadenas. Cuanto más bajo sea el eslabón, mayor es la gravedad de la violación y que la mayoría de las violaciones se salgan con impunidad. Pero si nos quedamos únicamente en el crimen, que normalmente eh, ponemos el acento, solo vemos la punta del iceberg. Si andamos un poco más, observamos que ese comportamiento empresarial viene permitido, impulsado por un amplio conjunto de normas, por esta Lex Mercatoria, tratados de comercio, e inversión, memorando de entendimiento con las IPIs, y luego la propia élite empresarial. De hecho, como decía antes, el modelo de desarrollo de Bangladesh, el boom de Bangladesh, eh, si leemos un poco la literatura especializada en este país, nos muestra cómo la inserción del país en cadenas de valor mundiales fue una estrategia de las élites nacionales eh, para explotar por las élites internacionales lo que le llaman el ready-made garment, que es la industria de, de la moda, y que ha sido este instrumento de desarrollo a través de las cadenas de valor lo que ha acabado pues, provocando esta, esta serie de crímenes, y es cierto, un desarrollo económico, pero desde luego eh, una situación crítica para los derechos humanos. Como, como comentaba, hay un elemento que da sustento a todo esto, que no nos da tiempo a a desarrollar, que es el llamado autoritarismo de, de mercado, que, del cual se habla desde los consensos neoliberales, Washington, Bruselas, de nuevo Washington, y que este autoritarismo de mercado sustenta la, la, la, la ley mercatoria, que podríamos citar, por supuesto, a Juan Mández Zubizarreta y al resto de autores vinculados con el OMAL, para afirmar que en realidad la ley mercatoria es un nuevo orden económico, jurídico, global, con un amplio conjunto de reglamentaciones, regulaciones, etc. Eh, la, la profesora Pistor le llama el código global del capital, podríamos o código del capital, pero en realidad lo que nos interesa es saber cuáles son sus vertientes y ya lo he dicho antes, disposiciones de las instituciones financieras internacionales, y yo subrayaría el papel del FMI porque además creo que en este cambio ¿no? de discurso entre el FMI, el cambio de discurso que señalaba antes el, el profesor Costas, el fondo lleva fundamentalmente desde el principio de esta, de esta pandemia, eh, ...protagonizando un cambio de discurso, hay quien afirma que el fondo se ha hecho vegano, yo lo dudo mucho porque... Eh, una gran parte de mi vida anterior, eh, en los últimos años, la he pasado en Ecuador y he visto el último memorando de entendimiento entre el Fondo y Ecuador, que sigue básicamente la misma estrategia de, de acumulación por disposición de provocar, o sea, acumulación por disposición de provocar ¿no? Esta, eh, este, estos cambios normativos internos para potenciar el, el poder de las élites internacionales e internas. Bien, por tanto, la ley mercatoria tiene muchísimos, eh, digamos, soportes jurídicos, los tratados de libre comercio e inversión, fundamentalmente, aunque últimamente me estoy centrando más en el estudio de la FMI, realmente, y creo que por eso nos conocimos eh, con, con Juan y otras personas, el, uno de los grandes pilares de la ley mercatoria, donde yo empecé a vincularme con ella son los tratados, el tratado el TTIP o el Z, o todos los que estudiamos durante, durante años. Cuando hablamos de los sujetos de la ley mercatoria tenemos a los estados capturados o cómplices, recordamos el, el concepto de la captura corporativa, traguado por Oxfam, entre otros, y donde vamos a situarnos especialmente por el foco de, de atención de hoy, por supuesto, son las empresas, empresas transnacionales. Eh, desde, desde la postura jurídica y más como profesora de, de Derecho Laboral, el interés por estudiar las empresas transnacionales siempre ha tenido, además del, de, del enfoque de derechos humanos y de los crímenes corporativos, el otro enfoque, que es las condiciones de trabajo en estas empresas y cómo el trabajo en estas empresas se va degradando, no solamente hacia abajo, que es la, la imagen más clara, en la esclavitud moderna es la imagen más clara, sino también el impacto en los salarios de, de las matrices. ¿Por qué esta estructura transnacional de la S.P.N. ¿Por qué las grandes cadenas eh, de valor...? Primero, para eludir y evitar el poder sancionatorio del Estado donde está la matriz. En segundo lugar, para buscar hacer ese dumping social, dumping de derechos humanos, dumping ambiental, para buscar los estándares más bajos. Y situar, además, a los Estados en esta carrera, ¿no? a la baja, para competir, para atraer la, la, a, las propias, a las propias empresas. En este sentido, eh, vemos cómo la estrategia de desterritorialización de las empresas internacionales tiene un impacto jurídico claro y está emancipación del IUS nacional, del derecho nacional y en materia laboral, por ejemplo, no es solamente la emancipación del derecho nacional que marca una serie de salarios, también del poder sindical. Y esto es fundamental cuando se destructorizan empresas que en Francia por ejemplo cumplen con los estándares eh, de derechos humanos y laborales perfectamente y además eh, tienen un trato con los sindicatos perfecto y cuando y encontramos sus filiales en América Latina con una profunda eh, o, en, o en Estados Unidos una profunda dinámica anti antisindical. Bien, Teniendo claro, por tanto, que, que las, eh, hay una combinación entre los pilares de la Lex Mercatoria y las empresas transnacionales y que esta combinación están, es, está, se está reforzando con una actuación muy potente por parte de las instituciones financieras internacionales. El diagnóstico, eh, que por otro lado bebe eh, o se apoya mucho en, en, en obras de los autores que, que escriben en, en, este, en este dossier, no puede acabar si no vemos la, el otro lado, las, las resistencias. Creo que durante la década anterior, la década entre 2010 y 2020, hemos visto un florecer de resistencias en, en contextos que se han ido convirtiendo en adversos, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Ecuador, por ejemplo, donde además se ha producido un aumento de la, de, de la presión sobre las clases populares vía acuerdos con empresas, eh, con instituciones financieras internacionales y esta imposición autoritaria de medidas que en realidad eran una acumulación por disposición una, una obturación de los mecanismos democráticos. Por ejemplo, el último acuerdo entre Ecuador y el FMI se aprueba por el Gobierno de espaldas al Parlamento, como todos, y tiene una serie de medidas brutales para las clases populares. Se produce el levantamiento popular que ya veremos qué, condiciones, qué consecuencias tiene. Eso fue hace un año, tenemos más elecciones dentro de un mes. En este sentido, dentro de esta revuelta popular se han ido fraguando también algunas eh, alternativas jurídicas. Siempre hemos dicho que la alternativa jurídica es una parte más, es una lucha. Los derechos humanos son luchas que se plasman jurídicamente, pero que tienen siempre una parte de construcción popular que luego acaba convirtiéndose en una construcción jurídica que da forma a esa lucha. Eh, en este sentido, estoy citando a Joaquín Herrera, por supuesto, en este sentido eh, una de las luchas y la alternativa que yo planteo frente a esa armadura jurídica de la impunidad de la lex mercatoria es sin duda el, el, binding, el Binding Treaty, el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Para cumplir estrictamente con el tiempo lo debería dejar aquí, voy a coger un minuto más eh, para hablar de, del Binding Treaty. En materia de, de derechos humanos, de derecho internacional, de derechos humanos, no existe ninguna norma jurídica que eh, establezca responsabilidades para las empresas transnacionales a nivel internacional. El problema es evidente. Cuando un Estado es incapaz, el, el derecho estatal es incapaz de eh, aprender a las transnacionales cuando cometen crímenes porque se mueven, se fugan, tienen el velo corporativo, etc., necesitamos una norma internacional. Esto se lleva intentando desde el año 73-74 en Naciones Unidas no se consigue hasta que gracias al poder popular en el año 2014 se produce estos momentos ¿no? de, de, de, de encuentro entre luchas populares y estados, estados en este caso Ecuador y Sudáfrica, que tienen representantes políticos que bueno apoyan a las luchas populares y consiguen que se apruebe la resolución 26.9, para la que se creó un grupo de trabajo para intentar aprobar ese estado vinculante. Ese grupo de trabajo lleva desde el año 2015 celebrando sesiones, este año se ha, ha producido la sexta sesión, he tenido la gran, gran fortuna de asistir a alguna de ellas, en ocasiones como campaña global, en ocasiones como Estado ecuatoriano, y lo cierto es que a pesar de toda la resistencia por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos cuando estaba dentro del Consejo de Derechos Humanos, por parte de los Estados aliados, los Estados satélites ¿no? de Japón, etc., lo que sí que es cierto es que a nivel de construcción, desde la ciencia jurídica crítica, desde la construcción del campo popular, de una alternativa y de, de una voluntad de crear un poder, eh, de, de crear una vía jurídica para, para someter a las empresas internacionales, al menos tener responsabilidades, creo que este proceso ha significado mucho oír hablar, como también señalaba el profesor Costas, cuando oyes hablar ya a profesores de Derecho Internacional clásicos. De que es necesario un tratado internacional y cuando de repente la ciencia jurídica, ya no la crítica, a veces también ortodoxa, habla del Binding Treaty, bueno, entiendes que, que la, las luchas populares, aunque no estén dando el éxito que queríamos, y aún no se ha acabado la negociación, pero va francamente debilitada esperamos que cambie, ahora sí cambian las tornas en América Latina, podemos tener esperanza, pero aún así el proceso en sí ya está produciendo un cambio mínimamente esperanzador, aunque sea ¿no? en, en los pensadores y en, la, y en la ciencia jurídica. Voy a dejarlo aquí, creo que estoy siendo respetuosa con el tiempo y, de nuevo, muchísimas gracias por, por invitarnos esta tarde. Gracias, Adelación. Te recuperamos luego en el debate final y ahora damos paso a Gonzalo Fernando Ortiz de Zárate que también te puedes ir conectando, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad, donde dinamiza las líneas de investigación sobre capitalismo del siglo XXI y nueva oleada de tratados comerciales, que se relaciona en parte con lo que hablaba de la Pero la pregunta, gracias también por tu participación en el dossier, por estar aquí. Y, y la pregunta un poco es, bueno, eh, de alguna forma, ¿la pandemia ha cambiado a algo a algunas dinámicas del, del capitalismo del siglo XXI. Caizo Juan eta Suri eta Laugarri Bebai, eta Gurbero Badenoy, eh, Un saludo grande para todos y todas y muchas gracias por la invitación a esta a esta conferencia. Pues creemos que sí. ¿no? una de los de las líneas de investigación que llevamos en lo mal precisamente en estos momentos es ver qué mutaciones están produciendo en el capitalismo actual, ¿de acuerdo? Tenemos, hablamos de mutaciones porque tenemos claro que no estamos en una fase radicalmente diferente, pero sí que ciertas tendencias que venían reproduciéndose en esa vieja normalidad, lo que nosotros llamábamos como capitalismo del siglo XXI, eh, pues en estos momentos se están acelerando, se están deformando, se están multiplicando exponencialmente. Por eso precisamente hacíamos alusión a la a la figura de los espejos cóncavos del Callejón del Gato, que si alguien ha leído el libro Luces de Bohemia de clan era la típica eh, metáfora del, del, del desprepento. ¿no? Y por tanto, creemos también que son eh, todos y todas hemos ido a alguna feria y hemos visto esos espejos cóncavos en los que se deforma nuestra imagen, que se agranda y se empequeñece. Pues, precisamente creemos que estamos en ese momento en el que el capitalismo está atravesando pues, el Callejón del Gato y algunos elementos se están mutando y se están destacando especialmente. ¿no? Eh, para ver un poco cuáles eran estos elementos que, que, que en estos momentos creemos que son los que están marcando alguna especie de tendencia en el capitalismo global, tenemos que ver también cuáles eran, eh, muy someramente, eh, las características de ese capitalismo previo, ¿no? que, como digo, llamamos del capitalismo del siglo XXI. En nuestra opinión y en lo que plasmamos en el artículo, es que el capitalismo sí que estaba previamente en una crisis integral, o sea, la crisis la podemos definir de mu muchas maneras diferentes y con muchas dimensiones. Pero desde la perspectiva del capital sí que creemos claro que son dos las relevantes. ¿no? Por un lado, está en un momento, y estaba en un momento en el que no encontraba eh, sendas eh, de crecimiento, de incremento de productividad, de inversión eh, estables y generalizadas. O sea, es una cuestión que incluso hasta la OCDE en un estudio de 2014 eh, decía que no había esa perspectiva al menos hasta 2060. Pero a la vez tiene que hacer ese esfuerzo en un momento de una crisis climática, una crisis ecológica en la que, pues, fruto precisamente de, ese, de varios fenómenos, pero también el cambio climático, el agotamiento de recursos eh, físicos, materiales y energéticos, quiere, va a tener que crecer o intentar crecer en un contexto de menores recursos, ¿no? digamos una novedad en la historia del capitalismo. Ante este contexto, eh, digamos lo que estaba planteando es una agenda de mercantilización de aquello que no lo estaba, ¿no? aquello que no estaba mercantilizado o que no estaba mercantilizado a escala global, más vinculado a lo público, a lo a lo común, ¿no? que pueden ser los bienes naturales, eh, la compra pública, los servicios, es una ofensiva mercantilizadora, una precarización de la vida, incremento de las desigualdades, un cierto desmantelamiento democrático que tiene mucho que ver precisamente con lo que ha hablado Adoración mano de, de esta ofensiva de tratados comerciales de, y de inversión, un incremento de las tensiones geopolíticas, ¿no? y, bueno, pues que podemos ver sobre todo en esa pugna por la hegemonía entre. China y Estados Unidos, en la que Europa pues estaba un poco como un vidado de piedra, un incremento ¿no? de los relatos reaccionarios de extrema derecha que van ganando peso desde puntos de vista clasistas, heteropatriarcales, racistas y demás, y una economía que, como hemos dicho, lanzaba esta ofensiva mercantilizadora sobre lo público y lo común, que, por supuesto, asumía la financiarización como, digamos, la fórmula eh, más válida en estos momentos de producción del capital, pero con todo lo que incluye eso en términos de vulnerabilidad, y que planteaba la famosa cuarta revolución industrial, el capitalismo digital de plataforma, como el horizonte de promisión, digamos, como aquello que podía hacer iniciar una nueva onda expansiva, una, una, una etapa, digamos, de, de crecimiento generalizado. ¿no? Eso, digamos, es la fotografía a 2019 y atravesando el capitalismo, ese callejón del gato, en 2020, bueno, nos encontramos que algunas de esas tendencias que estaban ya apuntando se han consolidado. ¿no? Eh, yo destacaría en ese sentido seis. ¿no? Una primera sería eh, el, el, el, la relevancia y el protagonismo de, de la cuestión de la deuda. ¿no? Hemos dicho que estamos en una economía muy financiarizada y eso nos genera grandes problemas y grandes vulnerabilidades, ¿no? que ya se demostró en el estallido de 2008, que no se ha resuelto, digamos, en términos de regulación del capital, ni mucho menos. Y vemos cómo desde eh, hace ya bastantes años se sigue las políticas de quantitative sí, ¿no? easing, esa expansión cuantitativa que ante cualquier tipo de crisis, lo que se está respondiendo también en 2008, tarde en Europa, pero en Estados Unidos y mucho, mucho más evidente ahora, ¿no? lo vemos también con los fondos europeos, con una inyección creciente de liquidez. ¿no? Si en 2019 la deuda ya era el 322%. PIB e mundial, en estos momentos las cifras son mayores y entonces lo que tenemos es economía financiarizada para rato y economía muy vulnerable, al depender de estas dinámicas del corto plazo y la especulación. Una segunda eh, tendencia que destacamos también en estos momentos es eh, que vivimos un momento muy convulso, eh, por un lado, eh, por el tema de, de, de la destrucción, que a llamar la destrucción creativa, ¿no? este concepto de Schumpeter que dentro de su pensamiento ultraliberal decía que, bueno, que al final toda la competencia sin regulación llevaría a que aquellos agentes eh, más, eh, menos preparados, menos productivos, menos capaces, desaparecerían en favor de otros. ¿no? Eh, se está generando una especie de situación creativa, no sabemos si para generar una nueva onda, pero por lo menos sí que está habiendo mutaciones, tanto en sujetos, estamos viendo como, eh, por un lado, eh, los fondos de inversión cada vez están ganando eh, más peso, no vemos cada vez más situado... A grupos como Vanguard, grupos como Blackstone, ¿no? Que incluso se convierte en el grupo medioambiental de la Unión Europea, o la noticia que ha salido hoy mismo de que al final, pues, un, un fondo eh, australiano ha eh, lanzado una OPA sobre Natuzzi, ¿no? Esa parte en sujetos, también, en eh, estrategias de los de los grandes, eh, de las grandes empresas, ¿no? Vemos como también, pues, bueno, pues sean de unos sectores o otros, están produciendo cierres de empresas, despidos y demás mutaciones, localizaciones, deslocalizaciones. Eso también va a ser un fenómeno actual. Y sectores, digamos, al estar viendo también una mutación en sectores que pudieron eh, protagonizar el capitalismo en el siglo XX, ¿no? Porque, al final, la automoción, la aeronáutica y demás, como están en un momento de crisis todos vinculados, sobre todo a la pandemia, con ¿no? el turismo, hostelería y otros son los que estuvieran, están destacando, ¿no? Pero eso como lo voy a señalar a continuación, ¿no? Porque para mí es como la tercera, eh, el tercer elemento de, este, de estas mutaciones es que ya sí que surge como un ave fénix, digamos, un nuevo alfénix corporativo, que sería un poco el sujeto que plantea protagonizar esta nueva etapa de la, de, del capitalismo, ¿no? que sería esa articulación entre el capitalismo digital o el capitalismo de plataforma, como podemos decirlo, la economía verde, que sería también otro elemento que también surge como un elemento estratégico ante la situación de colapso ecológico, todo el conglomerado eh, pues, eh, eh, industrial militar y las finanzas. ¿no? Y, creo, y creo decir que estamos, eh, digamos que no son diferentes tipos de capitalismo, como se nos quiere vender, sino que son eh, formas de capitalismo muy vinculadas. ¿no? Al final, ¿quién es el que está financiando a Uber? Pues el fondo catarí. Eh, ¿Cuánta necesidad de energía tiene la economía digital? Pues ya se está eh, aumentando, comentando que simplemente en el en, en almacenamiento de datos vía streaming y demás eh, ya se está generando un gasto energético mayor que el de eh, la aviación civil en estos momentos. Es decir, que digamos que son un conglomerado y al final de finanzas buscando eh, inversión en sectores estratégicos como el cabezón digital, necesitan también de una nueva forma de energía ante el agotamiento de recursos fósiles, que es eh, pues la, la economía verde, y pues, toda esta lógica un poco también de industria militar en un momento también de convulsión y conflictos. ¿no? Eh, todo este, este nuevo sujeto será capaz de, de llevarnos a una nueva onda. Eh, expansiva, como he dicho antes, en estos momentos todavía no lo ha demostrado. Lo que sí ha demostrado es que tiene una capacidad de, de adaptación mucho mayor a, al momento actual. ¿no? Un momento de confinamiento y de recubrimiento en casa, un momento de precarización del trabajo, un momento eh, pues también de, de mayor control y seguimiento de la de la sociedad y de la gente y por tanto sí que plantea como puede ser un poco el marco en la actuación pero ni mucho menos a día de hoy ha demostrado la capacidad de generar esa onda expansiva. Lo que sí ha demostrado es, en sentido contrario, un mayor, una mayor capacidad de acabar con la competencia, es decir, los campeones globales, a los que habla también eh, Muro en, en, un, en uno de los, de los capítulos ¿no? de, de, de, del dossier, es decir, que uno eh, esa plataforma que es capaz de dominar un único mercado, una única empresa global, eso es fruto también del capitalismo digital, la mercantilización superior es también fruto del capitalismo digital y también pues, bueno, son unas dinámicas que parece que se adaptan a esta situación actual. ¿no? En cuarto lugar, también vemos como una de las dinámicas actuales importantes es precisamente que el relato que, que, que marca un poco la agenda del capitalismo es lo verde y lo digital, ¿de acuerdo? Son necesidades de este momento, es decir, lo verde es que no hay otra opción, lo digital es bueno, algo que sí o sí va a marcar el futuro de nuestra economía, pero se nos hace ver que es un relato digamos, de un capitalismo diferente, al capitalismo industrial, extractivo y demás. Yo creo que también es uno de los ejes que tenemos que analizar en este momento, hasta qué punto realmente eh, se está entendiendo este relato de una manera progresiva. Muchas veces se hace más bien con una lógica de un relato alternativo, con una realidad diferente y poniendo la sociedad social corporativa, digamos, como agente voluntario a trabajar eh, en defensa de este relato. ¿no? En quinto punto, eh, creo que también lo que se ha hecho eh, claramente es, eh, ya entrando en el ámbito político, es una generalización de los conflictos, ¿no? y por un lado también el conflicto social. Yo creo que también vamos a ver en los siguientes años, yo creo que ese, ese proceso se va a incrementar, pero también de ese conflicto por la, por la, hegemonía, por la hegemonía mundial. ¿no? Al final ese tenemos eh, lo que antes era una disputa más o menos basada en la guerra comercial, aunque sabíamos que a salir otra cosa, ya aparece una guerra abierta ¿no? entre Estados Unidos y China, y como he dicho antes, pues un, con un candidato de, de piedra que por el momento es Europa y ahí también tiene todo su, su, su esfuerzo en generar ese plan de recuperación digital y verde. ¿no? Es, eh, vemos cómo Estados Unidos pues, eh, tiene todavía el peso del dólar, mantiene todavía su hegemonía diplomático-política, eh, mientras que China pues, tiene un comportamiento bastante mejor eh, a lo largo de la pandemia, está planteando una estrategia comercial eh, mundial ¿no? y de alianzas, como se ha puesto en manifiesto con la entrada en vigor del Acuerdo Asiático de RCEP. Y también tiene pues, una serie de ventajas en términos de, de, de bueno de, de 5G, de, de economía verde, y por tanto ahí la disputa está planteada en su momento idóneo. ¿no? Y por último, o sea, para destacar la última idea, ¿no? eh, recordemos una financiación con un problema de deuda mayor, un momento de convulso de destrucción creativa, un ADFNIS corporativo, un relato verde digital, mayores conflictos y una captura del Estado. Creemos que es una de las cuestiones en estos momentos destaca, ¿no? Al final, cómo, al final, el Estado sigue siendo un elemento importante para el desarrollo corporativo y se están lanzando puestas dinámicas de alianza público-privadas y defensa de las grandes empresas por parte del Estado, como un agente de inversión pública, como un agente también incluso de, de renta básica, planteando incluso por el FMI y que tiene un papel realmente importante en el desarrollo empresarial. Esos serían ya por entonces los los elementos y dejaría para el debate un poco la ¿Cuáles serían un poco también en este sentido las propuestas que haríamos para intentar revertir esta situación? Muchísimas gracias. Comprendo que, que meter en poco tiempo tantas ideas es complicado y os agradezco el esfuerzo. Eh, vamos ahora con José Miguel Rodríguez Hernández, eh, también colaborador del dossier. Muchas gracias por estar con nosotros. Es profesor titular de Economía Financiera en la Universidad de Valladolid, en la facultad que fuiste decano. Y, y además, estás un poco en tu casa hoy de nuevo porque eres miembro del Colegio Básico Economista. O sea, Efectivamente, Juan. Vuelves bueno. a tu casa. Bueno, pues eh, aquí ya, después de todo este panorama global que se nos ha fijado, pues eh, cada uno ha ido apuntando algunas posibles alternativas y la pregunta iría un poco por ahí, ¿no? Para cerrar esta primera parte que, que se nos está comiendo todo el tiempo, que es un poco en este marco eh, que, que, oligopolizado. ¿Hay razones para defender, y posibilidades, un marco empresarial diferente? ¿Qué experiencias hay? ¿Pueden crecer? ¿Cómo, ¿Cómo ves esas alternativas? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los organizadores, a los dos coordinadores de este número, al Colegio Vasco de Economistas y Economistas sin Fronteras. La verdad es que eh, cuando me invitó José Ángel Moreno a participar en este número, yo creo que lo hizo por amistad, ¿no? Dice, en cualquier número que coordino yo, pues hay que meter algo de empresa y entonces llamó a Chemi y va y lo hace. Bien, pues eh, tenía esa sensación y digo, bueno, ¿qué voy a decir esta tarde? Ahora que acabo de oír todo esto, me confirmo en que realmente sé todavía menos lo que voy a decir. Y voy a decir por qué. Si observamos lo que hemos escuchado esta tarde, en realidad se están diciendo cosas bastante distintas unas, se están describiendo una situación que es algo así como el modelo financiero o accionarial de empresa con todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales y nada ha cambiado. Y reconozco que eso es lo que describí en mi primer libro sobre gobierno de la empresa. Y por otro lado, eh, Antón Costas al principio ha hablado de Luigi Cingales y algunos cambios incluso en la Escuela de Economía de Chicago. Y el caso es que yo también hablé de eso mismo a la vez que hablaba del otro en el mismo libro. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que lo que está ocurriendo es que tenemos primero un gran problema. Eh, se dice, por ejemplo, empresas que se dice que son socialmente responsables hacen todo esto, claro, porque tenemos un primer problema y es que entendemos por responsabilidad social corporativa. Es más, ¿realmente alguien sabe lo que es la responsabilidad social corporativa? ¿No es un concepto difuso, confuso, profuso, manipulado, etcétera? Pero por otro lado, a la vez, hay propuestas que surgen desde la teoría, lo que pasa es que bastante desconocidas, que a partir de ahí se pueden construir nuevos modelos de empresa. Entonces estamos en una especie de contradicción y en una especie de eh, dinámica difícil de qué es lo que se va a imponer y por ahora algunas realidades son muy ligeras, muy, muy pequeñas, eh, muy débiles. ¿no? Eh, recuerdo perfectamente que cuando empecé a escribir sobre esto, ya encontré a gente que, sin conocer todavía el capitalismo de plataforma y todo lo que hemos visto ahora, decía: Vamos a empresas que ya no serán empresas, que ya no serán instituciones sociales, no durarán en el tiempo. Dice: No, va a ser como las catedrales en la Edad Media. Se llama al maestro Mateo y a cinco aprendices y te hacen el pórtico de no sé qué y se les echa. Y así vamos cambiando. Entonces, eso es ir en contra del modelo de empresa como institución social. Es más, en el plano teórico eso también existía, no solamente era un ejemplo práctico, existía ese ejemplo. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, Oliver Williamson, en uno de sus libros, decía, en el principio existían los mercados. Claro, ¿qué estaba diciendo? En el principio existían los mercados y los mercados estaban junto a Dios y los mercados eran Dios. El principio del Evangelio de Juan estaba sacralizando el mercado. Dentro de ese mercado existían empresas que en un mundo ideal, lo que ha dicho Antón al principio, que está muy bien traído lo del mundo ideal, en realidad, en ese mundo ideal no hay razones para que existan empresas. Lo que hace Williamson es introducir coste de transacción y podíamos introducir los factores tal que existen empresas. De la misma forma que en lo que nos han enseñado del equilibrio general competitivo de Arrow, de Bray, McKenzie, no existen empresas, no pueden existir por los propios supuestos. Entonces tenemos que el mundo ideal no tiene sentido a la empresa e incluso hay una práctica que dice si es que la empresa como institución social carece de sentido. Y en ese contexto se, se defiende eh, el modelo accionarial de empresa cuando no has definido qué es la empresa, se defiende una eh, economía basada en la competencia, como dice el modelo general de equilibrio competitivo, cuando no hay esa competencia. Entonces, son contradicciones por todas partes entre lo ideal y la realidad, la práctica y la teoría. Eh, voy a intentar precisar algunas cosas. Para avanzar, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es Volver a la dinámica que teníamos desde hace 200 años de la Ilustración. La Ilustración, una cosa es la Ilustración eh, escocesa y otra es la cosa es la Ilustración francesa. La Ilustración escocesa forma un capitalismo compasivo, en que todo lo más es un capitalismo de caridad, de leyes de pobres, eh, y en cambio la Ilustración francesa es la voluntad general, la justicia distributiva, y de esa dinámica no hemos salido y los economistas podemos eh, clasificarnos automáticamente en un grupo u otro y esto genera unos debates que persistirán continuamente, porque son alineamientos en gran parte sobre comportamiento humano y en el fondo, en el fondo de todo, sobre creencias y percepciones. ¿Eh? Está pues algún famoso libro eh, sobre la falacia de Adam que decía que al final la economía es como la teología, ¿eh? por tanto una cuestión de creencias y de qué pensemos. bien pues en medio de toda esa situación, aclarado que siempre vamos a tener otras formas de, de pensar, lo siguiente que quiero hacer notar es que no es lo mismo una empresa que una sociedad mercantil. Un contrato de empresa es una cosa y un contrato de sociedad mercantil es otra. Precisamente en el artículo que va en el número, lo que hago es basarme, y podía haber otras posibilidades, pero en lo que ha hecho la escuela francesa que llamamos el Colegio de los Bernardinos, que ha estado reflexionando en Francia sobre todo esto. Esto vamos a decir a nivel de empresa, digamos, francesa, de un tamaño muy excesivo. Ya veréis por qué digo después otra cosa. Y ahí han dicho que lo primero que tendríamos que lograr es aclarar qué es una empresa, qué es una sociedad mercantil y definir un nuevo estatuto de empresa que no tiene por qué ser igual que el Estatuto de la Sociedad Mercantil. La Sociedad Mercantil conduce fácilmente a un modelo accionario financiero en el que ocurren todas esas cosas de que hemos visto, que tradicionalmente pues, Juan Hernández y Zubizarreta, que también me honro en conocer, etcétera, ha descrito en sus trabajos con los problemas jurídicos internacionales, que esto significa de regulaciones, que no de controles legales reales, etcétera. Pero por otro lado, eh, podemos intentar definir un contrato de empresa, como institución social, en que los partícipes, que son diversos, tengan, no ya, como se suele hacer en la práctica de la responsabilidad social, unos resultados, más o menos, vamos a decir, de atender sus necesidades hasta cierto punto, pero siempre con la supremacía o el predominio de los accionistas, sino lo que yo vengo llamando un eh, gobierno empresarial eh, alargado, ampliado, eh, extenso, en definitiva. Y eso cambia el tema. El gobierno corporativo, desde que se inventó esta palabra por ILS, quiere decir el poder político en la empresa. Y entonces, lo que estamos hablando es quién tiene el poder político en la empresa y cómo eso podría cambiar. Y efectivamente, empieza a haber experiencias al respecto. Pero no solo experiencias, también la teoría. Volvamos de nuevo a Luigi Gingales, Zingales, el italiano este que está en Chicago, que ha citado antes Anton Antón Costas. Parte de lo primero que yo aprendí sobre esta posibilidad viene de ahí. Vienen de sus estudios, curiosamente en Escuela de Chicago, sobre nueva teoría de los derechos de propiedad. Y a partir de ahí se puede justificar una nueva participación en la empresa. A partir de ahí sumamos la vieja visión de Pigou de las externalidades, 100 años tenemos ya de esa aportación. Y unas externalidades para un economista de oficio es una razón importante. Una empresa que genera externalidades es una empresa que debe responder, debe internalizarlas y puede dar origen precisamente a un nuevo gobierno corporativo en que participen muchos stakeholders. Pero tiremos también, por ejemplo, de la señora Penrose, y veremos que ella definió todo el trabajo de la teoría de equipos y cómo trabaja un equipo. Hoy, en este momento, por mucho que se diga, por ejemplo, yo soy amigo de Luis Garicano, eh, pero discrepamos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luis siempre dice que eh, su propio análisis microeconómico le lleva a ello hacia análisis del tipo... Un bufete de abogados que está formado por diferentes abogados y que comparten un piso, unos gastos y unos auxiliares administrativos y poco más. Entonces, cada uno de ellos hace una cosa diferente. Pero yo siempre le digo, es que eso no es una empresa. Cuando quisiéramos hacer Windows 11... No consiste en sumar 20.000 ingenieros en un patio puesto uno de otro, detrás de otro, no. Cuando entramos, incluso con conocimientos genéricos en una empresa, nos especializamos. Trabajamos en equipo y ahí aplicamos todo lo que hemos aprendido en teoría del conocimiento de la teoría del aprendizaje, que es otra razón más para ver que el nuevo gobierno de la empresa tiene que ir por la participación de diferentes stakeholders. Y luego, por último, tenemos el tema de los riesgos. Es que en realidad eso de decir que los únicos que sufren riesgos son los accionistas es falso. Es más, los accionistas, ya lo dijo un importante eh, premio Nobel inglés, en realidad eh, pueden diversificar sus eh, inversiones. Los que somos de economía financiera decimos que a partir de 25 o 30 títulos distintos bien elegidos esa cartera está diversificada el riesgo específico prácticamente ha desaparecido y queda solo el riesgo sistemático o general. ¿no? Bien, pues, sin embargo, eh, un trabajador no puede trabajar en 25 o 30 empresas simultáneamente, siempre que la empresa sea una institución social. Otra cosa es si convertimos a la empresa en un conjunto de comisionistas, riders, eh, repartidores, que lo mismo trabajan para no se sabe cuánta cosa. ¿no? Por eso, en el fondo, hay aquí unos debates teóricos y prácticos importantes. ¿no? Pero sería esto, distinto la empresa y el... Eh, la sociedad mercantil, buscar un nuevo contrato de la empresa con un nuevo sistema de participación. Y eso lleva a otra cosa importante. No se logrará si los dirigentes de las empresas no cambian de mentalidad. Y a esa gente se le puede obligar por la ley o por los incentivos. O tal vez por las dos cosas. Incentivos se pueden dar. Incluso leyes se pueden dar. Hay muchas veces que lo que falta a los políticos es voluntad para poder hacerlo. Eh, en casi todos los los programas políticos de los partidos españoles en las últimas elecciones viene algo sobre la responsabilidad social corporativa y una serie de cosas, pero ninguno se atreve a decir cómo aplicamos eso en la práctica con medidas legales de política económica, sí, o de política fiscal sobre el tratamiento de ciertas retribuciones de los directivos, pero también de derecho mercantil, porque podemos regular todo lo que es en el derecho en la ley de sociedades de capital, desde los dividendos hasta el capital social, hasta el tema de la reserva legal. Hay muchas formas de intervenir en eso ¿no? fiscalidad, leyes, etcétera. Y junto con eso, incentivos. Claro, se puede fijar la retribución de los directivos unido no a eh, cuánto valor generan para los accionistas, sino a otros indicadores. Se está haciendo en Canadá, se está haciendo por algunas empresas españolas. Eh, y eso puede tener un diferente tratamiento fiscal que si sí resulta que no haces esa, eh, digamos, esa ventaja fiscal y dejas que sigan creando valor para los accionistas. Por tanto, yo creo que todo esto eh, hay una posibilidad de hacer cambios. Y por último, que ya veo que está apareciendo ahí Juan, ya estoy llegando yo al límite de los 10 minutos. A ver, por último, he dicho antes que hablaba de empresas grandes, he dicho Francia, Colegio de los Bernardinos. Bien, pues... Hay una interesante aportación desde la Universidad de Grenoble de un joven economista que ahora está destacando mucho en Francia, ha quedado como segundo economista en cuanto, en cuanto a su calidad eh, en premios de joven economista y tal, que es Virgil eh, Casañón. Casañón, eso es, lo he pronunciado mal. Entonces, este hombre está estudiando la empresa Mundo, la firma Mundo, que dice hoy, y creo que tiene aportaciones muy interesantes por su conexión entre poder y economía. Al fin y al cabo, en Francia siempre eso ha sido importante. Desde Perú se ha estudiado mucho la conexión poder economía. Pues este hombre lo está estudiando. Y ese, ese estudio de la firma Mundo tiene un pequeño manual para sus alumnos, pero luego tiene libros más sesudos, incluido su tesis doctoral, que es de hace unos años, pero se acaba de publicar ahora en serio, pues va diciendo que por qué no empezamos, de nuevo aplicamos teoría económica para que se vea que la práctica y la teoría está unida. Eh, el concepto de la empresa mundo puede ser un bien común. Eh, privado, pero bien común. Es decir, es un bien privado, pero lo vamos a convertir en un bien común. ¿Cómo regulamos eso? ¿Eh? Y esto es interesante. Y por último, al hilo de todo esto, efectivamente han surgido iniciativas. Una está en el País Vasco. El Parlamento Vasco ha presentado una proposición, curiosamente, asombrosamente respaldada por todos los grupos políticos, para un nuevo modelo de empresa vasca. Eh, está muy basada en la idea de las cooperativas de Mondragón, yo creo que tendría que ser más ambicioso, se basa mucho en lo que es eh, la participación de los trabajadores, pero está ahí. Lo ha hecho la Fundación Arismendi Arrieta y ha hecho lo mismo en el Parlamento Navarro. Eh, pero es que iniciativas en Gran Bretaña existen, tanto del Partido Laborista como de académicos, en Estados Unidos, por mucho que nos sorprenda, existen, y además de senadores demócratas bien conocidos. Y luego hay otra experiencia reciente, que es Francia. Macron, en el año 19, ha, metido una nueva ley, ha promulgado una nueva ley, que es la ley Pacte, que refuerza el poder de los trabajadores y orienta hacia un nuevo modelo de empresa con mayor participación, con comités multi stakeholder, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer. De hecho, los franceses hace mucho tiempo, tiempo que tenían lo que, llaman, ella, en lo que ella llaman ellos una empresa de interés colectivo, una empresa cooperativa de interés colectivo. Y es una curiosa empresa. Esta cooperativa, porque no solamente trabajo y capital, sino muy diferentes stakeholders. Por tanto, resumen, yo creo que hay ideas teóricas que se pueden aprovechar, aunque sean nacientes, débiles. Segundo, hay iniciativas prácticas, y tercero, desde luego, sin embargo, el panorama hoy sigue siendo el que se ha explicado aquí en algunas de las intervenciones previas. Muchas gracias. Gracias, Temi. Eh, os pido a los ponentes que activéis la cámara para entrar en el diálogo final. La verdad es que quiero agradeceros porque ya habéis tenido un cierto diálogo en vuestras intervenciones y eso yo creo que lo ha hecho más vivo. Y tanto en, los, en las discusiones, debates que ha habido en el chat como entre vosotros, que ya ha habido un inicio de debates, hay en el fondo parecidas cuestiones. ¿no? Un poco las, las dudas sobre ah, el significado de la competencia, eh, qué aspectos positivos tiene, qué aspectos negativos... Eh, bueno, ya Adam Smith, nada sospechoso, decía que cuando unos empresarios se reúnen es para restringir la competencia y, por lo tanto, que el Estado debía estar vigilante. Pues un poco, ¿cuál es el papel del Estado para defender la competencia para también, bueno, digamos, eh, esas dudas de, de, de adoración de, de que el, el mercado, la competencia puede llegar a la eficiencia pero no a la equidad? Entonces, eh, también desde esa perspectiva hay otra intervención, o lo mismo que ha salido también de defensa de derechos humanos, de, de, la, de el papel que puede jugar la, el Estado en este sentido. Pero al mismo tiempo, os hago una sola pregunta, porque andamos ya mal de tiempo, pues para que un poco en vuestra intervención pues hagáis una reflexión sobre estos problemas, al mismo tiempo habéis planteado varios las dudas que surgen de cada vez mayor poder sobre... Gobiernos, eh, la cierta perversión de la democracia, no ya temas de puertas giratorias, sino lobbies, influencia en, en tratados, en normativa, etcétera. Con lo cual, además de las discusiones teóricas, pero las discusiones, es decir, bueno, es que aunque el Estado quisiera intervenir, podemos esperar que tenga libertad suficiente para poder intervenir en el sentido adecuado. Bueno, Es un batiburrillo de, de problemas, han salido más o menos en los chats, han salido en vuestras propias intervenciones y como ahora tenemos pues, 10 minutos, un cuarto de hora, porque queremos ser puntuales en el final también, pues, pues os pediría que hagáis una intervención dentro de este, magnum de, de problemas, podríamos decir políticos, pero que no es política en el fondo, pues pues, que, cuál es vuestro punto de vista, por el orden que queráis. ¿Quién, quién romper fuego? Si no lo hago por decreto. Inverso, inverso al que hemos tenido antes. Inverso. Son tonis, son tonis un juego sucio, ¿eh? a decir yo? Exactamente lo contrario. Que le toca a Antón, Que le tocaba a si fuera el mismo. Podemos hacer un sorteo, entonces a ver por quién empezamos, ¿no? Por qué número. Pues, bueno, venga, Gonzalo, Bastante venga. neutral. neutral. Eh, una de, de las citas que suelo poner en las diapositivas para mis alumnos es de Stiglitz, que yo creo que dice la realidad. Dice, no podemos conseguir eh, resolver todas las imperfecciones de los mercados y todos los problemas que tienen los mercados mediante regulación y tenemos que recurrir a comportamientos más allá de la regulación legal. El problema es cómo conseguimos una teoría de incentivos que realmente modifique eso. O sea, yo veo muy difícil que a través del Estado, con solo regulación y normas legales, se puedan conseguir avances completos, incluso significativos. Por tanto, ¿podemos conseguirlo por otra vía? Y a mí una persona como Stilich, que no me parece especialmente orientado hacia una economía muy, muy ortodoxa, dice, no, tenemos que completarlo con algo que llamamos, entre comillas, responsabilidad social, pero que hay mucha gente que dice, no lo llamemos responsabilidad social porque nadie sabe lo que es eso sino que le llamemos un nuevo modelo de empresa o le llamemos simplemente una nueva teoría de incentivos aplicada a los directivos. Y el problema yo veo que es de diseño de esa teoría de incentivos. Y al final, al final, al final es de mentalidades. Es decir, la cuestión, como siempre es, y ha salido de pasada, creo que lo ha dicho Antón, en lo que se enseña en las universidades y en las facultades. Yo creo que eso es muy importante. El modelo de, de empresa, de sociedad y demás que estamos enseñando desde hace... Pues desde la revolución o la contrarrevolución neoconservadora o conservadora de los años 80 del siglo pasado. Por tanto, yo creo que utilizar los dos tipos de instrumentos. Aprovecho para, para hablar de mi libro. Eh, eh, Economistas sin fronteras acabamos de publicar un estudio sobre, sobre la enseñanza de la economía, con opiniones de mucha gente que recomiendo también. ¿Eh? Venga, Gonzalo, que te quedaste con ganas de hacer propuestas antes, además. No, sí, yo quería eh, decir que bueno que para mí toda medida que sea de, de control del poder del mercado, ¿no? eh, en defensa de la competencia, incluso de nuevas fórmulas empresariales, en sí son positivas, me parecen insuficientes. ¿no? Como he dicho antes, estamos en un momento de una profunda crisis que marca el escenario de una extrema competencia, ¿no? que también a pesar de esta oligopolización de la economía existe una competencia muy fuerte a nivel global. Existe también eh, un marco de asimetría normativa muy fuerte, ¿no? Al final, una ley fuerte, ¿no? De los mercados de ley exmercatoria que hablaba Y asisten también unas empresas enormes y que se estructuran en unas cadenas globales de, de, de poder, de valor, ¿no? En ese sentido, ¿es posible la competencia o establecer medidas que le limiten la competencia? Yo lo veo muy complicado dentro de la lógica del sistema. Entonces, si se pudiera, estupendo, pero sí que es verdad que todas estas características que he dicho hace que estas empresas abanderen más un, un proyecto propio, más basado en su voluntariedad y no en la regulación. ¿no? Yo creo que, creo que de manera más allá, o sea, yendo más allá de lo que es esta competencia, de estas nuevas empresas, deberíamos a, acabar con toda esta arquitectura de la impunidad corporativa que tenemos en estos momentos, en ¿no? los tratados comerciales un ejemplo, y también más que aumentar la competencia, mi opinión sería desmercantilizar y descorporativizar, sacar del mercado alguna serie de ámbitos, los que ya dijo Polanyi en su momento, ¿no? que son, eh, esas mercancías ficticias que son el trabajo, que son la tierra, la naturaleza y demás, y son las finanzas, el dinero. Yo añadiría ahí también los datos de inteligencia artificial. Eso debería ser político, eh, público, comunitario y no mercantil y corporativo. Gracias. Adoración. Sí. Eh, yo creo que cuando hablamos de, del tema de la regulación, en, en realidad lo que estamos poniendo de vista también es que si en algún momento ha habido una hiperregulación, es ahora, y precisamente como comentaba Gonzalo, es ahora cuando existe una hiperregulación, pero por la vía del derecho comercial, y está llegando, y gracias a los tratados de libre comercio, pero también a todas las normas eh, que, que se dicen de liberalización interna, pero que en realidad son de, de regulación, así que el problema no es tanto derechos sí y de de hecho, no, El problema es eh, tener en cuenta que el ordenamiento jurídico que tenía como uno de los objetivos fundamentales la defensa de los derechos humanos está girando hacia la defensa de los derechos de las transnacionales. Si miramos el caso de Chevron, por ejemplo, y miramos el último laudo arbitral en el cual le dicen a la empresa transnacional, a Chevron, que tiene el derecho a la justicia y al proceso debido frente a las víctimas, estamos ante la aberración jurídica de estar concediendo derechos subjetivos a empresas transnacionales que es exactamente darle la vuelta al ordenamiento jurídico. Por tanto, eh, al hablar de esta hiper de, de esta eh, digamos eh, alergia a la regulación, ¿no? creo que tenemos que darle la vuelta. En realidad es un momento en el que mayor regulación hay. A mí me parece muy interesante el debate acerca de la responsabilidad social empresarial, como decía José Miguel, el problema es que la responsabilidad social empresarial, que se exprime eh, en muchísimas ocasiones para dar una simple cobertura, una especie ¿no? de, de, de, de envoltorio para ocultar ciertas, ciertas prácticas, pero que realmente debería, debería de... de ...bueno, de, de estudiarse o de analizarse o de intentar poner algunos... ...y eso es una de las principales críticas con, con el tema de la RSE... ...lo hemos hablado muchas veces con, con Gonzalo y lo más... ...creo que ha servido de paraguas para muchos comportamientos antisociales... ...antiderechos humanos de las empresas, pero que desde luego es un concepto... ...que, que en términos de enseñanza, por ejemplo, creo que tiene mucha potencialidad. Y hay otro término que es de la diligencia de vida... Y hay otras vías que yo creo que deberíamos explorar, como la ley francesa de diligencia de vida, que también se está explorando en el, ámbito, en el ámbito estatal y que va vinculado a la RSE, pero es un pasito más allí, es decir, a las empresas. Está bien, no solamente tenéis la responsabilidad social, tenéis la obligación jurídica, no estoy hablando de códigos de ética, tenéis una obligación jurídica de una serie de comportamientos, al menos de control, sobre lo que hacen aquellos que trabajan para aumentar vuestra tasa de ganancia. No dicho así como de manera muy fácil o entonces, en ese sentido, creo que hay propuestas como la ley la ley francesa, que es una propuesta de modificación del código mercantil, en el cual eh, acaban especializando la matriz de la vigilancia del comportamiento de sus filiales. Podría ser interesante en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, en materia de, de medio ambiente. Y por último, coincido desde el punto de vista jurídico en la necesidad de enfocarnos en la enseñanza de, de otra. De, o en otra enseñanza de, de las ciencias a las, que nos, a las que nos ocupamos. El derecho laboral, por ejemplo, es uno de los derechos que tiene históricamente no una retórica aparentemente progresista, pero que desde los años 90 a esta parte se centra mucho en cómo asesorar a las empresas o a los empresarios o a los futuros empresarios a una mejor gestión de la mano de obra con si la mano de obra no fueran personas. Y en ese sentido creo que es importante replantearse la enseñanza del derecho de la empresa, del derecho laboral y, por supuesto, poner el centro en, en, en los derechos laborales y los derechos humanos. En este sentido sí que reivindico la enseñanza crítica del derecho y especialmente de, del derecho laboral. Y ya sin más, dejo que, que cierre, Anton, que, que creo que toca. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Vamos a ver, tú, tú nos hacías una pregunta de, de cuáles eran las virtudes, por decirlo así, del mercado, de la competencia, ¿no? Vamos a ver, para pensar la realidad y actuar sobre ella, tú necesitas tener un esquema mental en la cabeza, ¿no? Para pensarla y proponer cosas. Este esquema es diferente, cada uno tiene el suyo o al menos hay muchas formas de pensar. El mío... Mi esquema mental eh, tiene mm, como un elemento importante la noción de sistema de mercado. ¿eh? el sistema de mercado no hay tiempo, pero estaba buscando mientras hablábamos un libro que sabía que tenía por aquí, que es el de Charles Lindblom, que es un, no es un economista, es un politólogo muy conocido de la Universidad de Yale, ¿no? Y él, en un momento dice, es perfectamente posible estudiar economía durante muchos años sin entender el sistema de mercado. Yo me licencié en la universidad sin entenderlo. Mis profesores tampoco lo entendían. Mi idea, insisto, es esta. Es decir, hay que tener algún esquema mental para pensar. Cada uno de nosotros tenemos el nuestro. Todos en general tienen algunas virtudes y algunos defectos. El mío... Insisto, es la idea de que o distinguimos la noción de mercado, de sistema de mercado, del concepto de capitalismo, o de lo contrario va a ser muy difícil pensar y hacer propuestas. Segundo, virtudes del mercado o de la competencia. Juan, tres, al menos, asequibilidad. Creo que es el mecanismo que mayor capacidad tiene para proveer de bienes y servicios a eh, los ciudadanos segundo innovación y eficacia no conozco ningún sistema que tenga históricamente mayor capacidad de innovación y eficacia y tercero y tercero la integridad moral hablaba antes de que el mercado es posible defenderlo desde el lenguaje de las virtudes de las virtudes éticas insisto ahora eh, eh, tercero, eh, capital, el capitalismo es como el colesterol. Lo hay del bueno y lo hay del malo. Y utilizar una misma palabra para eh, esto intentar describir el sistema económico eh, norteamericano o, o británico, el sistema económico centroeuropeo, el sistema eh, de capitalismo autoritario chino, el sistema de capitalismo delictivo ruso. Utilizar un mismo término para describir realidades socioeconómicas tan diferentes nos va a llevar, a mi juicio, a la a confusión. Sin duda, el capitalismo, el que a mí me, más me gusta, el que tiene menos colesterol, no es eterno. ¿eh? Pero creo que tiene los siglos contados en este sentido. ¿Qué me interesa? Reformarlo. Reformarlo en la línea de Stiglitz, o reformarlo en la, en la línea de Cingales, es decir, orientarlo de nuevo, como se hizo después de la gran depresión de los años 30 y de la segunda guerra mundial, orientarlo de nuevo a la prosperidad de, inclusiva, a la prosperidad para todos. Y creo que se puede hacer. ¿Cómo? Mi idea es mi último libro, sobre el capitalismo, no hablo ahora de mi libro, pero tengo un libro del año 2017 que es La nueva piel del capitalismo, donde coincido con cosas que habéis dicho. ¿eh? Mi propuesta es un nuevo contrato social que tiene de nuevo tres elementos muy importantes, que son los tres elementos o los tres pilares de la prosperidad de los países. Tenemos que tocar a los mercados, a la competencia y al sistema capitalista y a la empresa. Tenemos que tocar al otro pilar, que es el Estado, un nuevo Estado social. Y tenemos que darle una fuerza y prioridad que no tiene al tercer pilar, que es la comunidad. Los tres pilares de la prosperidad colectiva, insisto, para mí son mercado, mercado con esa idea amplia, Estado social y comunidad. Si somos capaces de lograrlos, probablemente no iremos hacia un mundo ideal, pero al menos tengo la esperanza de que las próximas décadas, si logramos cambios de estos, sean mejores que las décadas que acabamos de pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Eh, os doy una oportunidad de 30 segundos a cada uno de los ponentes si queréis eh, añadir algo, cerrar con alguna idea un eslogan una fuerza no sí bah, yo lo rápido es que es, es importantísimo no estoy aprendiendo muchísimo yendo al, al profesor pues estás, eh, cuando habla de no de, de Volver a, a reorientar el capitalismo. Y esto entronca con algo que hemos teorizado mucho desde los juristas, que son las externalidades negativas de aquel Estado social. Aquel Estado social tuvo como externalidad negativa el patriarcado, tuvo como externalidad negativa la, la depredación del medio ambiente y la depredación de las economías periféricas. Y sin eso tampoco se entiende cómo se construyó. Creo que hay que tener muy claro que cualquier otra construcción que propongamos tiene que partir de los errores, gravísimos errores del Estado, del estado social. Y en ese sentido es importante también ¿no? tener, tener esa líneas que se construyó sobre las mujeres, sobre la explotación de las mujeres, sobre la explotación del medio ambiente y sobre la explotación de lo que llamaban el tercer mundo. Sin duda, gracias. lo firmo. Jemi, lo firmo. querías decir algo? No no, has no, dicho no, que no, no, no. Bueno, pues muchas gracias a Adoración, resto de los ponentes, público en general. Eh, yo creo que habéis resaltado, ¿no?, para los economistas el tema de incentivos adecuados es probablemente de los instrumentos más eficaces y en el fondo queremos contribuir con estos debates a un incentivo importante y es que la sociedad civil tome conciencia de los problemas y analice en profundidad esos problemas. ¿no? no tenemos varitas mágicas, pero hemos aportado elementos, creo, para que cada cual pues, encuentre más razones en favor de, de un compromiso social, en favor de esos cambios que necesitamos. ¿no? Eh, creo que ahora Laura se va a despedir eh, y nos va a cerrar el acto. Y de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gonzalo, Anton, a Chemi, Adoración y a Juan eh, por vuestro tiempo, por vuestra generosidad para participar en este debate y hacernos esta presentación de vuestros puntos de vista tan documentados y además con un debate entre vosotros que también es muy interesante al Colegio de Economistas como no por permitirnos siempre hacer esta difusión a través de las personas colegiadas y a todas las asistentes y asistentes que habéis estado hoy eh, con nosotros buenas noches y nos vemos en la próxima presentación del siguiente dosier. es que Ricasco es que Ricasco Agur no. buenas noches